Encontró esa cintica, eso es una evidencia que muy posiblemente con esa cinta estuvieran amarrados los tabacos. Eso es un indicio de que efectivamente está acá. A ver, tiene no sé si que hacer eso periódicamente en casa. Revisar que el colchón tenga roto. Si tiene rotos, miren la cinta que encontré. Nos va a indicar que con esa cinta.